Especial para toda la fantasmanía, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, fan, amor amor, amor! <muchas> El pato y su niña Luna Pueblo Hidalgo, Chaparro Monfiel César Juárez por Todo el mundo de a Primo Sir La Blanquita Patos Locos De San Lidre, Latin, Latinos, Latin Gross Chicos solideros Organización King -wise. Tazos Niña bambolés! ¿Cómo lo va? Chicos Plus Batos Gases Primo la 28 ¡Epa! Alma Solidera, Niño Solidero Soli Chiquita Play Danny lava Boy 53 El que renovó el contrato Ganó, no, sí. sí, le sigue dando... Al amor, amor, amor Ahí están llegando los cheques Chicago chicos, blues vaya el, Manos locos vaya el tambor. Para Pachuca, Hidalgo, gracias Rate Represión, sonidera. babo, flaquita Ponte a bailar, licenciado Edwin Morro, Panaba y Slahuaca. Perro del Mar, pitungas amor, mil Esta noche, Vigo. con de por vida, Fandama, Beto, Fandamero, Eminito, Mayim, Bocadim, Organización Arrepentido Luis Rigo, Chucho, Roy David, Manito Pokémon, Salva y después ¿Sí? mi chamaco vela su voz Fan, fan, fan, yo mandaba Los Ángeles Baby, bebé están. Es único inagualable Mandaba inalcanzable tu chamaco Yo Joshua Primo de la 28 Eternamente de la mente Y más el Great Chivo, Chaneque, Alex de Raza, Loca y Andel. Cuatro Fantásticos, generación 13. Y en el silencio, famosa rumerita. Cuatro Fantásticos, generación 13, Litros, Grillo, Minion Neno. Mandaba a Pachuca, Presente. Camila, chicas, winner. Tebesaurio. Hoy el D, Venga Gama, Chaneque. Unión Chulus Manía baila! Reina de Reina, ¡Papá! Nena de Plus. Todo el está sale salen en el San Luis Potosí. Vaya el sabor. El famoso Matías. Amor, mandaba Javi con venez. San Juan de Pacheco, barrio latino Gavilán, Gavilán, Gato, Marrín, rico. Amigos de la Libertad, Leslie, Aldaí, Noye Toma, hidalgo Vaya el tambor, vaya el tambor Poquitos canalitos, Upa, uba, uba. Hermanas, Juárez Fabi, de Puzzi, Ando, Nicesi Todas las chicas lindas para ustedes, Hidalgo, si gracias. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Toda la bandera de los redes, sabor, de salsa. Chupe, Kiki, bola, su Amor, Mari, Rapa. Chicago, chico, plus, Bartos, los a la senior. y sin amor, validosa, peque. Conchitos son racusa, donkey. Que la 18, qué bonitas playeras. La que mandaba gran Mar y pequeña voz. Y de Puebla. Edwin Angelito Cielo Todo el mundo. El famoso gordito Casushiki. Organización Arcángeles. Arenal Hidalgo Román Poquito y Pequeña. Malditos Pokémon Salfacayuca. Somos solideros, de corazas, chicos malos, capula, contigo César. la lito manos, los locos chingados, chicos, plus en el Becerril. Pisael Pachucos 13. Hasta Toluquita la bella, Pachuca y tal. La bella, guerrero de Diamante y ya no van los locos. Rimos Crazy. Rismo Tosí. Panama de Vázquez Miguel Y Puebla y toda la Unión Americana. El mago incorregible Columbus Ocaño. Lindan Salsa, Nazis Infernales. Chango Jet, chicas Winners Bailarines Dulan 5.